Te propongo un primer ejercicio como para ir entrando en calor. ¿Qué te parece? Se trata de escribir un algoritmo que muestre los primeros 50 números naturales. ¿Te animas? Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Te muestro mi solución. Entonces, lo primero que hacemos es inicializar una variable que le llamamos número en 1. Después vamos a repetir 50 veces el siguiente código. ¿Qué dice? La primera instrucción es emitir el valor que tenga número en ese momento. Después sumar 1 a lo que tiene número y almacenar el resultado nuevamente en número. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo primero es que, como dice que tenemos que mostrar los primeros 50 números naturales, ya sabemos, antes de empezar, cuántas veces vamos a tener que mostrar un número. 50 veces. Por eso, usamos una repetitiva definida, donde lo primero que decimos es vamos a ejecutar lo que viene a continuación 50 veces. Después, bueno emitir número es eso, simplemente mostrar por pantalla el valor que tenga número en este momento. Que como lo inicializamos en 1, va a ser el primer número que se va a mostrar. Después, sumamos 1 a número y para que podamos volver a mostrarlo en la siguiente vuelta de la repetitiva, Luego lo volvemos a almacenar en esa variable que se llama número.